Pues yo estoy aquí ya con la lágrima porque es que esto para mí, Dani, bueno, yo creo que para todos eh, es que es mucho, o sea, es que no es un curso o sea, es que no es un curso no eh, lo que hemos aprendido, lo que ha dicho Carlos todo, todo, lo, todo el aprendizaje que nos llevamos es, una, es un granito de arena en comparación con, con, con lo en comparación a, a lo que me llevo por dentro. ¿no? La fuerza de todos vosotros que es impresionante cuando no estáis facturando, os van mal las cosas y seguís ahí y, y yo que soy la más débil de todos que, que, que a la mínima me, me caigo y, y a la mínima me quejo, a la mínima tal. He aprendido muchísimo de todos vosotros cómo estáis con esa actitud, cómo está Vero que estaba hablando con ella estos días que está ahí luchando un montón y eh, David también, eh, todo el rato los dos ahí ayudándonos, eh, yo qué sé, la, la, la, la bondad de Karina que está siempre, que siempre apoya, que siempre ayuda, eh, yo qué sé, todos, todos al final... Eh, he aprendido muchísimo de, de todos vosotros y, y, y, me, y me llevo sobre todo esa, ese aprendizaje de, de, de constancia, de trabajo, de no rendirse y, y de ti Dani, eh, pues un ejemplo a seguir con mis clientas eh, en todo, o sea, eh, ahora pues yo lo, lo, lo voy a empezar a vivir ahora que voy a estar tres meses con ellas en el WhatsApp todo el rato. Y cómo, cómo manejas cómo manejas la inteligencia emocional, es brutal. Eh, cómo sabes medir eh, cuando tienes que ser duro, cuando tienes que ser suave, cuando tienes que estar, cuando no, cuando nos tienes que dejar pensar. Eh, es, es impresionante. La verdad, yo creo que tu mérito más que lo que sabes hacer es cómo lo haces, eh, cómo lo transmites. Y, y se nota que tienes una inteligencia emocional brutal. Y, y nada, pues eso, un ejemplo a seguir eh, en todo. Eh, ojalá me llega a parecer un poquito eh, a lo que tú has hecho con nosotros y, y nada, eh, pues eso y a pesar y bueno y sobre todo pues también joder que, que, que no me puedo quejar, que no me puedo quejar, que todavía me queda mañana todo el día de citas y el, y el domingo y, y bueno pues le he ganado dinero a esto y... Y tengo ya, pues eso, una ilusión, eh, dejé mi trabajo, bueno, dejé, no me echaron, en mitad del, en mitad del, del curso y, y, y no he buscado otro. O sea, voy a estar con esto a muerte y he encontrado ya pues, lo que quiero hacer y, y la, el medio para hacerlo, que jamás pensé que lo podría hacer. Y entonces por eso te digo que es mucho más que un curso, es, es pues eso, a mí me ha cambiado la vida, literal. Así que nada, gracias a ti Dani y a todos. Nada, gracias. Simplemente para, para que los otros, para que gente que lo que lo, que lo están viendo, ¿no? Puedes decir, porfa, ¿cuánto llevas a día de hoy, que sé sí que todavía no has terminado el lanzamiento, pero cuánto llevas de facturación y cuánto has invertido? <risa> pues mira, iba a invertir mil euros, pero como la campaña ha salido tan bien, al final han sido trescientos y pico, y he facturado yo he facturado tres mil quinientos.